Es un gusto, es un placer que usted nos sintonice a esta hora a través de la señal del canal 98, el canal parlamentario, el canal de la Asamblea Nacional. Le saluda a Miguel Carranza Mena y les doy la bienvenida a este espacio de 30 minutos que dedica el canal parlamentario, la producción y dirección del canal parlamentario, para conversar sobre temas de salud. Por eso nosotros nos llamamos Prevenir es Salud. El día de hoy contamos con la presencia del doctor Saúl Cruz médico general del centro de salud Francisco Morazán, policlínico. Es. Francisco Morazán, ubicado en el distrito número 2 de Managua. Con él vamos a estar conversando sobre qué son las enfermedades parasitarias. Muy fundamental para el inicio del año escolar, doctor, que los niños vayan desparasitados a clase. Importante. Así es. Eh, bueno, muchas gracias por, por habernos invitado una vez más a un programa muy importante como Prevenir Salud. Eh, sí, eh, ahorita en estos, en estos tiempos que los niños empiezan a, a su, su año escolar, es muy importante tener algunas medidas para prevenir lo que son las enfermedades parasitarias. En sí, un parásito es un microorganismo que se alimenta de, de, un, de un huésped. En este caso, el huésped podría ser el ser humano, nosotros, podría ser los animales también, todo lo que, que eh, provoca las, las condiciones sí. para que el, el microorganismo pueda sobrevivir y pueda replicarse porque ese es el problema que los parásitos tienen una, un nivel de replicación bastante rápido entonces eh, estos parásitos podrían eh, entrar en nuestro organismo ya sea por nuestra boca o por nuestro por nuestra piel también es eh, muy frecuente por ejemplo en en niños que andan descalzos o sea descalzos porque por ejemplo están en el, en el piso de la casa pero andan sin chinelas, sin, chinela, sin zapatos es una forma muy rápida de transmisión sí. en el patio caminan descalzos también así es, la, la forma más eh, frecuente de transmisión que hemos tenido nosotros es boca. por ejemplo eh, cuando los niños van al baño no se lavan las manos eh, generalmente eh, los parásitos se encuentran en las S fecales entonces es eh, ahí donde se, re, se eh, el parásito deposita los huevos y este, se, está contaminada y entonces viene la, la replicación ya sea del ano de, la, de la, la boca o podría ser también en alimentos contaminados en aguas contaminadas hemos tenido muchos casos de que los niños eh, tienen enfermedades parasitarias producto de que estuvieron bañándose en una piscina y a lo mejor la piscina estaba contaminada con parásitos ellos lo ingirieron y entonces a nivel intestinal se hace la replicación y comienza la sintomatología de enfermedades parasitarias que es principalmente es la diarrea Bueno, es muy importante eso que usted dice hay, hay todavía comunidades con estos 16 años que estuvimos de atraso con, con gobiernos neoliberales, y el gobierno está haciendo un gran esfuerzo ¿verdad? en llevar el servicio de agua potable y saneamiento a todos los municipios del país, pero todavía hay hay que ser realista. Hay algunos municipios que todavía y algunos lugares que hay pozos rurales. Ahí es un problema significativo. Entonces, pero si habla que el agua contaminada puede transmitir, para, sí, eh, acordémonos que la, la educación es continua y no el Ministerio de Salud eh, lo que hace es eh, garantizar que me, a, a través de, de, de la educación nosotros demos charlas a nuestros pacientes. En, en, por ejemplo, a nivel del centro de salud se dan charlas a todos los pacientes crónicos que uh -huh. a todos los pacientes en el área de pediatría. Este, simultáneamente en las zonas rurales hay, hay equipos médicos que están ya asignados a esa área y continuamente se están dando capacitaciones a todas las personas para prevenir este tipo de enfermedades que como como bien lo decí eh, son bastante eh, han, han, disminuido mucho, han disminuido mucho hablemos de esas enfermedades doctor que pueden estar causando los parásitos ¿cuántas son? me imagino que hay un sinnúmero porque hay diferentes tipos de Clasificaciones de parásitos. Así es. ¿Cuántos parásitos están como identificados? Por... Sí, eh, los parásitos podrían eh, clasificarse en, en los protozoarios, por ejemplo, que son las amebas, las amebiasis intestinales. Están los gelmintos, que son las ascares lumbricoides, que normalmente lo conocemos como los gusanos. Mm. Y eh, también tenemos la tenia solium. La tenia solium es uno de los parásitos que este, entra en nuestro organismo. Todos los parásitos pueden entrar a en nuestro organismo e, e, e infectar otros órganos, por ejemplo, hígado, eh, mm. por ejemplo, cerebro. Este, depende después pues, de dónde de la, de, de la, se vaya ubicando el parásito. Pero sí, hay, hay varias enfermedades y estas enfermedades adoptan. Eh, perdón hay varios parásitos y estos parásitos adoptan la, el nombre de la enfermedad por ejemplo si, le, si el paciente tiene una ameba podría tener una amebiasis intestinal una entamoebistolítica entamoe que son tipos de parásitos si el paciente tiene y tiene una ascariasis y así van depende del tipo de parásito se le adopta el nombre y el, y el manejo, pues, ya, ya está eh, estipulado ya en, la, en, la, en la normativa. Es normal, sí, que el ser humano conviva con algunos parásitos, doctor? Porque eh, cuando uno se parasita, pues, es para disminuir la cantidad. Pero es normal que la persona humana conviva con estos animalitos dentro del cuerpo. Nosotros, a nivel intestinal, tenemos una flora. Uh -huh. Una flora, pero eh, nosotros la llamamos flora bacteriana, que es donde están los microorganismos que... Eh, Le componen, ¿no? por una parte nos protegen, nos protegen, pero por otra parte cuando ya son externos, son microorganismos externos entonces ellos eh, lo localizan como un intruso, como, una, como un microorganismo eh, que no lo conocen entonces comienzan a atacarlo y ese, ese proceso es donde en lugar de de protegernos, el que nos estaba protegiendo nos está afectando uh -huh. y comienza a tener alteraciones en la mucosa intestinal que uh -huh. como te decía el síntoma principal okay. es la diarrea y el dolor y el... de estómago obviamente el dolor de estómago hay, hay eh, aumento del gas intestinal entonces uh -huh. lo, los pacientes lo interiorizan como que se le está inflamado el estómago pero no, lo que se inflama no es exactamente el estómago sino a nivel de los intestinos una barriga hinchada que decimos popularmente Generalmente miramos a los niños que tiene la, la, la barriga grande Entonces dice ah, él tiene parásitos La gente pues ya lo, lo, lo localiza bastante bien y, y este, Pero lo, lo importante es que, que nosotros ver de qué forma podemos prevenir Prevenir esas, esos parásitos que a cualquier persona nos puede dar Niños, adultos, ancianos ya. Tengo entendido que también eso que usted dijo es muy importante, el exceso de, de, de gases. Una persona que está tirando eh, aire es sí. muy frecuente. Los cólicos se provo bueno. se, se provocan por una, un trastorno intestinal. En este caso, no solo tiene que ver la parte intestinal, tiene que ver la, la parte gastrointestinal. Aquí vamos a hablar de hígado, por ejemplo, los pacientes que tienen hígado brazo, uh -huh. los pacientes que Porque tienen... puede confundirse, ¿eh? De repente eh, estoy eh, tirándome muchos gases y no necesariamente puede ser por los parásitos también. Así es. Es de, de decir, los cólicos no es sinónimo de parásito. Tendría que, que valorar una, eh, una causa integral, como te decía, podría ser hígado graso, los pacientes que son operados de la vesícula. Uh -huh. eh, entonces, estos podrían tener problemas gastrointestinales y así provocar cólicos. ¿Ese, doctor, pueden darnos una señal de que nosotros tenemos parásitos? El color, la forma, no sé. Sí. Hay características, ya hablando de la diarrea, hay características este, que son la, la mucosidad de la diarrea, la consistencia, si es muy líquida, si solo es suave, si el color, la fetidez. Entonces uh -huh. son algunas de las características. Nosotros lo que tenemos que hacer es una, una citología fecal para determinar primero el tipo de parásito, para poder iniciar el tratamiento y este y después el, el seguimiento del paciente Doctor, si normalmente nosotros estamos expuestos los seres humanos a los parásitos ya sea por lo que ingerimos por el tacto, por la piel obviamente si hay animales también estamos más expuestos por ejemplo en los hogares donde hay perros donde hay gatos o sea, donde hay animales domésticos eh, el factor de riesgo aumenta y el tipo de parásitos también porque no sé si realmente los parásitos de que tenemos nosotros los humanos son los mismos que puedan tener el, el perro o el gatito que tenemos como mascota. Así es. Eh, como decías vos, entre mayor eh, cantidad de animales en nuestra casa, mayor es el riesgo de, de, de, de tener enfermedades parasitarias. Recordemos que uno de los huéspedes es el animal. Mm. Y no solo estamos hablando del perro, del gato, por ah, la parte chancho de también. La, del cerdo, por, por tienen... la por las heces contaminadas, sí. sino también por las moscas. Mm -hmm. Las moscas, recordemos que ellos son una forma de transmisión de enfermedades porque ellos depositan esos huevos, ya sea mm -hmm. en el pan, en la comida. Entonces, ahí es donde no se dieron cuenta, dejaron la comida destapada y eh, la mosca depositó los huevos y entonces ahí inicia el proceso de replicación parasitaria. Y después nosotros lo ingerimos tranquilamente y después iniciamos con los, pro, con los problemas de parásitos. ¿Cuánto es la cantidad que el ser humano puede tener eh, parásitos, doctor, y que no les provoque eh, síntomas? Como te decía, eh, si son parásitos externos, inmediatamente que él in entre a nuestra, a nuestra parte, a nuestro organismo, ya vamos a, a presentar síntomas, okay. principalmente el dolor de estómago. ¿Ellos de qué se alimentan, doctor? ¿De lo que comemos, de la sangre? ¿Cuál es el modo de sobrevivencia de los parásitos en sus diferentes clasificaciones? Entonces, todos los parásitos, su forma de alimentación a nivel nutricional. Por eso es que eh, las personas dicen que cuando lo miran delgado, ah, vos tenés parásitos. Mm. Eh, ellos absorben toda la parte nutricional de la mucosa intestinal porque cuando nosotros comemos, eh, ese, ese alimento lleva nutrientes claro. pero lleva un proceso pasa por lo, el estómago un proceso de descomposición, llega a los intestinos y es a nivel intestinal donde comienza la absorción de nutrientes de ese alimento que vos te comiste entonces, eh, ¿dónde está el parásito? en, ese, en esa en parte intestino. en el intestino, entonces en lugar de, de vos eh, nutrirte por lo que la mucosa está absorbiendo el parásito está absorbiendo esos nutrientes y por cada vez que él absorbe nutrientes se replica más se replica más y entonces eh, y si vos no te da, no, no te da seguimiento porque hay personas de que llegan con 4 o 5 días de, de diarrea por ejemplo no no que no he podido venir o Cualquier, cualquier justificación, ya es, es más avanzado el proceso de enfermedad parasitaria. entonces vuelve a hacer la citología, cuando mire, tiene tantos por tantos por tanto, eh, de, de parásito y es más difícil. ¿Es medible entonces? ¿Ustedes lo sí. miden? ¿La cantidad? De, de, de, lo que te dice es, por ejemplo, el nombre. Te dice uh -huh. el nombre... Del, del parásito y la consistencia, el color, la fetidez, todo eso en el examen en la citología fecal, esos son los, los parámetros que te evalúan. De todos esos parásitos que usted me mencionó, ¿cuál es el que se más se reproduce rápidamente, doctor? Eh, bueno, todos se reproducen bastante rápido, pero entre los que más frecuentes que hemos tenido son las amebas, las amebias intestinales. Y las amebas son las que dan picazón en el ano, ¿verdad? Generalmente afecta bastante a los niños. Los niños, eh, como yo, en su inocencia, ¿verdad?, sienten la picazón y, y, y buscan cómo rascarse. Y entonces cuando la abuelita o el padre de familia mira, ah, no, tiene parásito. El síntoma más eh, más notable es ese, la uh -huh. picazón, ¿verdad? Podría tener, eh, nosotros le llamamos prurito, prurito anal, que es la, la, la picazón en el ano que la, la gente lo, le, lo refiere, este, pero sí podrían ser las amebas, pero también podría ser las ejemplo las áscares lombricoides que son las lombrices, muy poco hemos tenido casos eh, ya en estos tiempos por, por lo mismo por lo que te decía de, de la educación continua uh -huh. aparte nosotros integramos eh, en la jornada nacional de vacunación en la eh, incluimos la desparasitación simultánea y, y igual forma eh, se le indica vitaminas a los niños. Entonces, eh, estamos constantemente en, en, en la unidad de salud de parasitando niños adultos y de esta forma puede garantizar que las personas se enfermen menos de, de, de parásitos. Vamos a hacer una pausa, doctor, cuando regresemos, como usted dice, eso es muy importante. Yo creo que hay más educación de las personas de qué tipo de, de parasitantes puede usar, pero creo que hay una trilogía, no sé si llamarle así, de tipos de parasitantes que pueden acabar con con todos los tipos de, de parásitos que tenemos en nuestro cuerpo. Vamos a hablar de esto cuando regresemos de la siguiente pausa. Usted no le cambie de canal. Estamos de regreso, amigos y amigas televidentes, en su gustado programa Prevenir el Salud a través de la señal del Canal 98, el canal de la Asamblea Nacional. Hoy contamos con la presencia del doctor Saúl Cruz, él es médico general del Centro de Salud Francisco Morazán. Con él estamos conversando sobre qué son las enfermedades parasitarias. Doctor, muy importante... Eh, ya usted habló de cómo la manera en que uno adquiere los parásitos. Hablemos del tamaño. Es importante el tamaño, doctor, cuando puede haber repercusiones producto del aumento de parásitos en nuestro cuerpo. El tamaño del parásito. Sí, sí. Eh, sí, hay hay, hay parásitos que son eh, solo se pueden observar para nivel microscópico, son pequeños. que son eh, sí, esos se replican, la forma de replicación es mucho más rápida, uh -huh. ya por el tamaño y por la localización, es decir, que ellos llegan a nivel intestinal y se replican rápidamente. Ya los parásitos más grandes son los que nosotros podemos observar y son las ascaris, ascaris lumbricoides, como te decía, ahora en Nicaragua se, se observaba muy poco pero este, y esa es la forma de replicación, no, no significa que, que sea menos, sino que por el tamaño entonces ellos provocan síntomas más rápido, entonces mm. los pacientes acuden a la unidad de salud y se puede determinar el tipo de parásito y se inicia el tratamiento tempranamente. Muy importante la alimentación, eh, los alimentos mal preparados también, el no lavarse la mano, pero hay alimentos doctor que eh, son como, no sé si llamarle factores de riesgo o que más eh, predisponen a, la, a que nosotros tengamos parásitos, ¿qué tipo de alimentos son más eh, que predisponen al ser humano a parásitos? Sí, eh, en este caso es la, sería la forma de preparación de los alimentos. Eh, si sí, las carnes rojas podrían provocar parásitos pero la forma de preparación por ejemplo eh, he visto o he escuchado algunas versiones de pacientes que dicen que ellos para descongelar la carne ellos ponen una pana le mm. ponen la carne y le ponen agua uh -huh. eso eh, es, un, es un error uh -huh. es un error que porque con solo el, el cambio de temperatura eh, brusco eso provoca un, descomposición un, la descomposición inicia la parte de la de las amebas intestinales. ¿Y eso habitualmente lo hace todo el mundo, ¿Sí? Muchas personas sí. lo hacen, muchas personas no, no lo hacen correcto. y es una, es una de las prácticas que, que eh, al menos yo en, en, mi, en, mi, en mi unidad, pues yo trato Recomienda, de hay que recomendarle a la población, de recomendarle a las personas que no hagan ese tipo de desde de de, de prácticas porque al final ellos pues se, se están enfermando de ¿Cómo parásitos. Ser, sí, ¿Cómo sería en todo caso para descongelar la carne y no usar el... Tienen que dejarlo eh, a temperatura ambiente. El... Por ejemplo, él mismo, si yo voy a cocinar al mediodía, yo lo saco desde las 8 de la mañana. A las 8 de la mañana lo dejo ahí, ya cuando está descongelado ya se prepara y este ya pues previene la, la, los parásitos, Muy importante pero si lo hace con esa forma de, de poner la carne con agua normal, y claro lo hace, la, la gente lo hace para hacerlo más rápido, rápido. pero si sí es un factor de riesgo para las enfermedades parasitarias. Importante lo que dijo doctor. Otras cosas, eh, las verduras, las frutas que nosotros compramos en los superes, muchas muchas veces nosotros compramos en los superes e inmediatamente lo, lo, lo introducimos sí. a, la, a nuestra refrigeradora, y, este, y no hacemos el proceso de lavado. Es muy importante inmediatamente que llegamos a nuestra casa lavar las frutas, lavar las verduras y eh, principalmente las que vamos a hacer consumo inmediatamente para prevenir eso. Y el repollo, el brócoli, que son los tomates. Los tomates, el así es, El repollo, que es una de las cosas que se descompone bastante rápido si lo dejas ahí. Y no sabemos cuánto tiempo han estado en, en el súper. Porque hay, hay verduras que están, que están cinco o seis días ahí y ellos no la lavan, lógicamente. El, el, el, el que lo tiene que lavar es el que lo va a consumir. Entonces eso, es la, saber lavar las frutas, saber lavar las verduras, tapar nuestros alimentos y principalmente el lavado de manos. Los lácteos, doctor, el queso es muy, es muy frecuente también que da Sí, eh, el queso en el, en el caso de la forma de, de almacenamiento. Por ejemplo, hay personas de que no... No lo refrigeran, lo dejan ahí, entonces el, el calor provoca este, que podría tener un, un proceso de descomposición Bien. y después los parásitos. Hablamos de eh, esto que es eh, muy importante lo que había dicho usted, que el MINSA va en las jornadas de vacunación también promueve la desparasitación en la familia. Sí. Muy importante que si el niño se parasita se desparasita la, la mamá y el papá, los hermanos toditos. Así es, lo, nosotros lo que hacemos es una desparasitación integral a toda la, a toda la familia. Se, se le da el desparasitante al niño, pero también se le da a mamá, al papá, a todas las personas que viven en la casa. Esto es como la, como la vacunación de adulto, igual con esto de COVID. No, lo ideal es que toda la familia esté vacunada. Toda la familia esté desparasitada porque es para que est esté cubierta y no que uno ande transmitiendo a los demás y al final, pues no se hace nada. ¿Cómo desparasitarse, doctor? Yo le decía, hay una trilogía, pero usted me dice que eso depende del tipo de parásito. Obviamente, que para saber los tipos de parásitos, el examen de ES es fundamental. Así es. Para hacer, más, ¿qué tipo de parásito? ¿Cómo nosotros nos podemos desparasitar? ¿Qué tipo de parasitante podemos usar para tal parásito? Si sí, en el caso de los de lo antiparasitarios, ellos eh, forman de la familia de los imidazoles, que es la metronidazol, albendazol, eh, tinidazol, todo lo que son la familia de los imidazoles, y el desparasitante más común que nosotros usamos es el albendazol. La desparasitación debe ser eh, cada seis meses, es decir, cada seis meses. Eh, vos le preguntas a los adultos, ni se acuerdan a la última vez que se desparasitaron. Ellos están más pendientes en los niños, pero los parásitos nos pueden afectar a todos, a niños y adultos. Entonces el, me, el antiparasitario más, más común que nosotros usamos es el albendazol. Eh, como forma de desparasitante lo usamos en única dosis uh -huh. y este ya si encontramos un tipo de parásito, como, la, como una amebiasis, entonces ya el, el seguimiento es otro, ya el tratamiento es más por, por varios días. Pero si es para desparasitar, es única dosis con albendazol. ¿Es suficientemente fuerte para matar a todos los ¿Diferente tipo de parásitos? Así es. La sol. Como le digo, de, depende de la, de la frecuencia de la desparasitación. Si nosotros, nosotros lo hacemos Ajá. cada seis meses. ¿Cada seis meses? Pero si yo lo hago cada Ajá. cinco años, cada diez años, cada vez que me acuerdo. No entonces, vamos a usar, entonces, no nos va a hacer nada la y, y peor si tengo síntomas. Ajá. Lo mejor es hacerme una enacitología, un examen general de ese, para determinar el tipo de parásito y iniciar la cobertura completa para después cada seis meses, cada seis meses y evitar. Fundamental, si nos estamos desparasitando, Parásitando cada seis meses con la almendazol más que suficiente. Así ya. es, más que suficiente para prevenir o, mejor dicho, eh, evitar que, que, la, que crezcan los parásitos a nivel intestinal. Ya. ¿La trinidazol, doctor, es para parásitos más grandes, más fuertes? Sí, la trinidazol se ocupa ya para, para parásitos un poco más agresivos este, y para otro tipo de, de, de enfermedades también, pero sí, pero pues, para enfermedades más agresivas. Importante el lavado de manos, doctor, y la, la, hervir bien la verdura. Todo esto es fundamental para evitar la, eh, los parásitos de nuestro cuerpo. Sí. Le agradecemos, doctor, por habernos acompañado el día de hoy. Siempre lo esperamos para conversar sobre temas relacionados a su especialidad. Muchas gracias. Gracias, gracias también a ustedes, amigos televidentes, por su excelente sintonía. Recuerde, usted nos encuentra de lunes a viernes a partir de las 3 de la tarde en la señal del canal 98 el canal de la Asamblea Nacional.